cerramos el curso con un concierto en el que contamos con una representación del trabajo de nuestros alumnos. Hoy es 21 de junio, una fecha que para nosotros es motivo de fiesta. Hoy es el Día de la Música, no el Día de los Músicos, como el 22 de noviembre, sino el día en que celebramos que la música, de un modo u otro, forma parte de nuestra vida, de la de todos. Por eso, felicidades y gracias por estar aquí acompañándonos para celebrar este día. Empezábamos con los pequeños de la escuela y seguiremos con algunos de nuestros muchos pianistas y con un conjunto de guitarras. Por necesidades de organización hemos tenido que cambiar el orden de algunas de las actuaciones. Espero que disfrutéis de la música.